que tenemos hoy, le estamos enseñando a todos los bogotanos y explicándole a los bogotanos eh, la importancia del reciclaje y del aprovechamiento. Les estamos enseñando las rutas, las frecuencias en esta localidad. Estamos interviniendo tres barrios que son eh, Los Olivos, Juan 23 y Bosque Calderón. Aquí lo que queremos es que la gente saque sus residuos que no eh, va a utilizar, que son los residuos aprovechables como escombros, eh, llantas, cartón, papel, mesas, sillas, colchones, todo lo que ellos tengan que no utilizan para nosotros recogérselos. Hoy no tiene ningún costo para el usuario eh, el sacar estos residuos y presentarlos. Precisamente por eso, porque en la medida en que eh, la, las personas tengan esa cultura del reciclaje y del aprovechamiento, van a llegar menos residuos al relleno sanitario, menos contaminación y vamos a tener una ciudad sostenible ambientalmente y amigable para todos. Estamos eh, diciéndole a los bogotanos que por favor aprovechen esos residuos, que mantengamos la ciudad limpia, que nos los presenten en los horarios que son, en las rutas que son, que necesitamos tener una Bogotá mejor para todos y, y estamos empezando en esta, en esta tarea de reciclatón que nos va a ayudar a todos los bogotanos. Bueno, el nuevo esquema de aseo nosotros ya eh, lo tenemos listo, estamos esperando que la Comisión de Regulación nos verifique motivos para poder iniciar el proceso Visitatorios.